Continuamos con el juego. Ahora vamos a hacer la pelota que se mueva. Venimos aquí a la parte de abajo donde tengo el gato para crear un Sprite y vuelvo a darle al pincel para pintar. Igual que hicimos antes con la paleta o la raqueta, como lo hayas querido llamar. Aparece el nuevo Sprite. A esto lo vamos a llamar bola y la vamos a dibujar. Voy a elegir un color distinto al de antes. Antes elegí un verde. Voy a hacer la bola pues morada un poco más oscura y lo que voy a hacer es elegir el círculo recuerdo que aquí había un punto central y hay que intentar hacer el círculo dentro del punto central si no la bola va a ser un rebote extraño luego haré adrede ese bote extraño la descentraré para que se vea lo que dé. hago mi bolita circular bueno elegí un color morado muy oscuro el brillo lo subí mucho, lo bajo un poquito y ya está. El contorno lo tengo transparente. Si quiero le pongo un color y un grueso aquí. Pero a mí me gusta transparente. Ya tengo hecha la bola y me voy al código. La puedo agarrar y moverla manualmente. Bueno, esta bola va a empezar a jugar cuando toco la bandera de inicio del juego. Así que le digo al control, perdón, al evento que cuando toque la bandera. ¿Qué va a hacer la bola cuando toque la bandera? Se va a mover. Pero ya me voy a adelantar una cosa. Quiero que la bola, cuando empiece a jugar, se coloque en el centro de la pantalla. Porque cuando termine, eh, habrá tocado, por ejemplo, aquí abajo, y va a ocurrir que la bola, cuando empiezo de nuevo una, una partida, la bola sigue aquí abajo. Entonces le tengo que decir, oye, cuando empieces a jugar, ponte en el medio. Eso me va a pasar. Me adelanto a ese error que lo cometería, me daría cuenta más adelante de no saberlo, me adelanto ya y le voy a decir, oye, cuando toque la bandera, me voy al movimiento y elijo, como hice antes, un go to X, Y. ¿Qué voy a elegir en X e Y? Le voy a dar 0 a los dos valores. 0 cero, porque el 0, 0 es el punto medio es el punto que hay justo a la mitad de lo horizontal y justo a la mitad de la vertical. De hecho, si le doy a la bandera ya, hago clic, se coloca en el medio, se ha puesto sola. Si la bola termina la partida aquí, hago clic y se pone en el medio, cada vez que hago clic. Así la bola empieza en el medio. Y recuerden que la paleta, también le dije que si terminaba aquí, vamos a suponer que la bola está aquí y la paleta está aquí. ¿Qué pasa cuando empieza una nueva partida? Pues que todo el mundo se pone en su sitio. Bien, estoy con la bola, ya le he dicho que vaya a 0, 0. Vale, ahora se va a mover y el movimiento es un movimiento constante, ocurre siempre. Por lo tanto, en el control, ahora sí, me voy a buscar el por siempre. Siempre va a ser un movimiento. Y el movimiento es, en los motions, voy a decirle que se mueva una cantidad determinada de pasos. 10 es bastante rápido, lo puedo elegir, pero yo para este juego voy a elegir 8 tú eliges la velocidad que quieras, ya se va a mover automáticamente, toco la bandera y se empieza a mover, pero mira, se fue para allá, vale, ¿por qué se va para allá? porque la dirección de movimiento es 90 y aquí 90 tenemos una circunferencia y 90, el 0 siempre es apuntando hacia arriba, si pusiera 0 subiría y 90 es el ángulo recto que va para allá, yo podría cambiar esto aquí, pero no me interesa, voy a decírselo con una pieza de código voy a decirle que cuando inicie el juego apunte a una dirección esta de aquí apuntar a una dirección y voy a decirle que apunte 180 puedo hacerlo moviendo la aguja o yo ya sé que 180 es el ángulo llano que es bajar si el cero es arriba el ángulo contrario digo apunta 180 y lo pongo al principio no dentro de para siempre porque no va a estar siempre apuntando hacia abajo la bola se va a mover va a rebotar va a subir cuando rebota entonces es solo cuando empieza cuando empieza se pone en el medio y apunta hacia abajo y se mueve de 8 en 8 hace esto bien se ha puesto, se ha puesto en el medio ha apuntado hacia abajo y se ha movido hacia abajo bueno todavía fallan cosas falta que cuando llegue a un borde a un límite rebote, eso también lo tengo aquí, aquí debajo en estas piezas de movimiento, si llegas al límite vas a rebotar y eso lo va a hacer siempre, siempre que llegue al límite, si llegas al borde rebota, ¿Vale? y ven este rebote como hace un rebote un poquito extraño, hace un movimiento lateral, por qué lo hace, porque no la centré bien, lo que dije antes de que tenía que estar justo en el puntito del medio, ahí me he equivocado, bueno le doy a deshacer, tenía que elegir este. vale, justo en el punto del medio, pero para eso tengo también que cogerlo por aquí, lo cogeré en el medio y digo bueno es aquí, aquí está en el centro de la pantalla de dibujo, a ver qué tal rebota ahora, mejor, recto, porque si yo hubiera hecho esto, si hubiese dibujado mi bolita aquí, por ejemplo, miren qué rebote más extraño. ¿Eh? ¿Vale? No. Le voy a, dar a deshacer porque así vuelve a la posición anterior que era la buena. Bien, ahora el rebote es correcto.